Muy buenos días gente, como amanecimos hoy, les comento que por aquí amanecimos excelente y mejorando, como decimos siempre. Uh, quise hacer este pequeño video para uh, solo saludarlos. Un poco afónico hoy, como saben, vivo uh, en el noreste de los Estados Unidos y estamos con mucho frío ahora mismo. Uh, por eso yo aquí con mi matecito, tomando mi mate para calentar un poquito el cuerpo hoy. Y como les dije, quería hacer este video para desearle un feliz navidad y un bendecido año nuevo. <coughs> Faltan unos días para que termine este año. Y me imagino que esa hoja blanca que empezaron a escribir al principio de este año ya se está por llenarse. Ah, falta dos, como tres días para que el año termine. Y un capítulo más de la vida que cierra con cada año que se va. Buenas experiencias vividas, buenos momentos vividos, un año de mucho aprendizaje y de proyectos cumplidos, especialmente para mí. Yo lo sentí de esa manera, entonces eso fue en lo personal para mí. Pero si eso no fue su experiencia, no se preocupe que empieza otra hoja blanca para ser escrito. Yo en lo personal, como le dije, he pasado momentos excelentes, de muchas bendiciones. Eh, les digo que muchas metas cumplí, no todas las metas fueron cumplidas. No todo el tiempo serán así. Pero lo que he hecho, lo que cumplí, ah, lo estoy cerrando con mucha satisfacción, sabiendo que el siguiente año, este año que se está viniendo, ah, es un año de muchos retos de vuelta, con muchas bendiciones, y que toda esa meta que no lo pude cumplir este año, lo estaré cumpliendo eh, el, este año entrante. Recuerde que estamos en un campo de batalla, de mucha lucha, pero a la misma vez de victoria. De eso se trata la vida. Eh, la vida es lucha constante, porque si no hay lucha no habrá victoria. Entonces eso tiene que ser así. De victoria porque ah, aún más cuando eres de esas personas que cree que hay un Dios creador del universo y que está contigo a cada paso, eso tiene que ser de mucha victoria como lo es para mí. Les deseo lo mejor este año, para este año, y que todos sus, tus proyectos, metas, deseos sean cumplidas. Muchos me dicen, si es la voluntad de Dios, serán cumplidas. Yo, en lo personal, creo que nuestro Creador, de tanto que nos ama, nos desea lo mejor de lo mejor. Su voluntad es de lo mejor para nosotros. Ahora ya depende de ti que tú aceptes eso y lo recibas. Ya dependería de ti para que haga ese extra esfuerzo y correr las extras millas para que reciba estas bendiciones. Él lo tiene preparado para ti ya en bandeja, como dijimos, envió a su hijo a morir por ti de tanto que te ama y te desea lo mejor. Yo te doy una tarea para, para este, este año entrante. Bueno, esta tarea de la que le quiero hablar, la que quiero darle es que vayas y escribas tus planes. Escribe tus planes en un en un papel o simplemente es tan fácil de ir a tu email de repente y abre esa aplicación que dice no, nota, o en tu teléfono abre la nota, cuando estés solo en un momento ahí empieza a escribirlo, escríbelo, no hace falta que eh, esa nota sea tan sofisticada o tus planes sean tan sofisticados, solo a puntos vas anotando los seis proyectos tuyos de este año, y sabes que, <coughs> ah, haz una cosa, hazme un favor, vas y preséntalo al creador del universo, dile esto: estos son mis planes. Pongo en tus manos. ¿Con cuál de estas metas, con cuál de esto, de esta meta, de este proyecto, tú quieres que yo empiece a trabajar? Nada más. Eso nada más tiene que hacer. Bueno, gente, que tengan un, un año de muchas bendiciones. Yo sé que se vienen cosas muy lindas este año. Yo estoy muy ent ent entusiasmado. Eh, ¿Qué nos trae este año? Está en un lugar tropical, caliente Mira este video que viene a continuación Preparé un poquito de esto para Para que se refresque un poco Porque como le digo, acá tenemos mucho hielo Refresca esto Mi gente, muchas gracias y que tengan como le digo Un año de muchas bendiciones Excelente año Que Dios bendiga su vida Que Dios bendiga la vida de su familia Y que le dé salud, trabajo y lo mejor de todo para ustedes. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en el siguiente video.